Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video Yo soy Carlos Vallejo, del canal de Tinocher Spanish Y el día de hoy les voy a enseñar a recuperar archivos En su teléfono de Android con la pantalla rota ¿okay? De una manera súper fácil y súper sencilla Y esto aplica en cualquier, eh, en este caso, teléfono de Android ¿okay? De hecho aquí tenemos un directorio de archivos Nosotros acá podemos recuperar archivos APK Por ejemplo, aquí tenemos una sección de aplicaciones APK Aquí tenemos la sección de documentos ok, Con algunos documentos PDF Y bueno, tenemos también la carpeta de, de detalles okay. Entonces pues la idea es recuperar La mayor cantidad de información necesaria De una manera súper fácil, súper sencilla Y esto lo vamos a hacer A pesar de que nuestro teléfono Android tenga la pantalla rota. Bueno chicos, para poder recuperar lo que viene siendo toda la información importante, valiosa de nuestro teléfono Android con la pantalla rota, vamos a utilizar nuestro software, nuestro programa llamado Data for Android. Recuerden que toda la información va a estar en la descripción del video para que la puedan descargar, instalar y obtener una licencia. Una vez que hayan registrado el programa en su computadora, van a ejecutar el programa como administrador. Una vez ejecutado el programa vamos a tener esta interfaz Nosotros a partir de este punto tenemos que tener nuestro teléfono conectado a la computadora mediante el cable USB Y una vez conectado vamos a darle clic acá a esta opción que dice recuperar datos perdidos ¿okay? Vamos a darle clic donde dice recuperar datos perdidos Luego vamos a conectar nuestro teléfono con el cable USB Ahora chicos si nos aparece esta pantalla en nuestra computadora Nosotros tenemos que hacer los siguientes pasos Primero bajamos lo que viene siendo el centro de control Y aquí en el centro de control le damos donde dice transferencias de archivos USB activa Y tenemos que verificar de que esa opción de transferencia de archivos sea la que está marcada Luego lo otro que tenemos que hacer es dirigirnos hasta la configuración y aquí en la configuración nos vamos hasta donde dice acerca del teléfono. Aquí nos vamos hasta la versión de MIUI y la presionamos 7 veces, ok, para poder activar el modo desarrollador. Cuando el modo desarrollador esté activo ya podemos irnos a la parte de atrás y aquí mismo en configuración nos vamos hasta la sección que dice ajustes adicionales. Luego aquí en los ajustes adicionales vamos a marcar donde dice opciones de desarrollador Y aquí en las opciones del desarrollador tenemos que buscar la depuración USB ¿OK? La depuración USB debe estar activa, esta opción de acá tiene que estar activa Nos va a aparecer este mensaje, aquí marcamos donde dice soy consciente de los posibles riesgos, le damos a aceptar y ya aquí, como pueden observar, ya el teléfono ha sido detectado, ok. Gracias a la depuración USB y gracias a la transferencia de archivos, que en este caso es la opción que nosotros tenemos que tener marcada. Ahora sí, podemos dirigirnos hasta la computadora nuevamente para continuar con el proceso. Aquí en la computadora, una vez que el dispositivo sea detectado, ok aquí podemos seleccionar la información que nosotros deseamos recuperar sea documentos, historial de llamadas, fotos, audios, videos yo voy en ese caso a marcar unas opciones voy a marcar los contactos, voy a marcar los mensajes, el historial de llamadas, algunas fotografías y los documentos pero ustedes pueden seleccionar todo o algunos elementos que ustedes consideren necesario luego de haber hecho la selección le damos clic donde dice empezar esperamos a que en este caso se obtenga la información y una vez que aparezca este mensaje en la computadora va a aparecer un mensaje en el teléfono le damos donde dice instalar para poder instalar una aplicación aquí lo que va a hacer eh, el programa es obtener la información ok gracias a la aplicación instalada aquí cuando nos aparezca este mensaje en nuestro teléfono le damos en permitir, permitir, permitir las veces que sean necesarias. ¿okay? De esta manera eh, lo que viene siendo el teléfono va a enviar mediante la aplicación y mediante la conexión USB y la depuración USB y la transferencia de datos. Toda la información que nosotros hemos seleccionado a la computadora e incluso esa información que en alguna oportunidad hemos perdido, pues aquí lo que se va a encargar un Data for Android es analizar toda la información para poder recuperar la información necesaria y seleccionada. Aquí esperamos a que lo que viene siendo el proceso finalice. Es importante que mientras nosotros estemos realizando todo este proceso, la aplicación siempre debe estar abierta. Bueno chicos, ya después de que el análisis haya finalizado, nos va a aparecer este mensaje que dice que el análisis está completado. Le damos a aceptar y aquí tenemos toda la información, ¿ok? Nosotros acá podemos, bueno, en el lado izquierdo tenemos las secciones eh, y todo lo que se ha logrado recuperar, ¿ok? Y nosotros podemos eh, seleccionar todas las secciones para seleccionar absolutamente toda la información y recuperar todo de todo. Pero podemos también indagar en cada una de las secciones para, en este caso, recuperar alguna información determinada. Por ejemplo, eh, podemos simplemente en la sección de contactos, Buscar algún contacto de nuestra preferencia y posteriormente guardar ese contacto. Súper fácil y súper sencillo, ¿ok? Vamos a poner un ejemplo, ¿ok? Bueno, por ejemplo, para este ejemplo vamos a seleccionar este contacto llamado Nasser que podemos eh, marcarlo con una casilla. De hecho, nosotros podemos seguir indagando entre los contactos y podemos seguir marcando pues otros contactos que deseamos en este caso recuperar, como por ejemplo la Policía Nacional. Y de esta misma forma no solamente marcamos los contactos sino que podemos dirigirnos hasta la otra sección Por ejemplo los mensajes y podemos marcar algunos mensajes que nosotros deseamos recuperar Por ejemplo vamos a recuperar este mensaje o estos mensajes, estas conversaciones, ok Y vamos también a recuperar esta otra ¿Okay? Ahora nos vamos a tra los archivos adjuntos y aquí podemos eh, bueno, ver algunos archivos adjuntos Esto es en el caso de que deseemos recuperar alguna información adicional En el historial de llamadas también podemos eh, visualizar eh, lo que viene siendo el número de teléfono El contacto, la fecha, el tipo de llamada y la duración de la llamada en cuestión ¿okay? Y podemos seleccionar... Eh, bueno eh, Aquel historial que nosotros deseamos recuperar Yo voy en este caso a seleccionar el Western Union Y también tenemos la sección de las fotografías ¿okay? Las fotografías, las imágenes En donde nosotros podemos también seleccionar fotos Que nosotros eh, bueno, necesitamos recuperar Por ejemplo, la de este perrito que está en adopción Ustedes pueden seleccionar las fotos, las imágenes que ustedes deseen y ya por último en la sección de documentos También tenemos una sección de documentos Donde podemos visualizar los APK Los archivos APK eh, En este caso las aplicaciones de Android Pero también podemos visualizar los archivos PDF Ok Y entonces bueno ya aquí simplemente buscamos eh, Los documentos que deseamos recuperar Y una vez seleccionados estos documentos Nosotros simplemente tenemos que darle clic acá donde dice recuperar súper fácil y súper sencillo, luego seleccionamos una ruta de acceso, una carpeta para poder guardar los archivos en la computadora le damos a aceptar esperamos a que los archivos sean recuperados ¿okay? y ya luego nos va a aparecer este mensaje una vez que nos aparezca este mensaje donde dice que la recuperación ha sido exitosa podemos aceptar podemos cerrar el programa ¿okay? y ya nos vamos a la carpeta en cuestión donde se han guardado los archivos en este caso es el escritorio, actualizamos y aquí ya tenemos la carpeta entonces la podemos abrir podemos abrir lo que es la carpeta con la fecha de la copia de seguridad device data y aquí tenemos marcado en distintas carpetas toda la información por ejemplo el historial de llamadas lo tenemos en una hoja de cálculo aquí lo que viene siendo los contactos también nos los guarda en formato Excel en una hoja de cálculo en documentos tenemos lo que viene siendo el APK que hemos logrado recuperar y lo que viene siendo una eh, base de datos también que hemos logrado recuperar ¿okay? también en la sección de mensajes tenemos eh, pues los mensajes que hemos logrado recuperar en este caso en formato HTML y también tenemos los eh, archivos adjuntos y también podemos encontrar las fotografías, en este caso aquí como pueden observar, eh, bueno las fotografías se han recuperado de una manera eh, correcta, ok, aquí tenemos el perrito en adopción. Así que pues nada, como pueden observar eh, de esta manera podemos recuperar la información de nuestro teléfono Android a pesar de que tengamos la pantalla rota en nuestro teléfono. Indistintamente sea Xiaomi Indistintamente sea Samsung Todo gracias a nuestra herramienta Data for Android Que recuerden que toda la información va a estar en la descripción del video Para que puedan descargarla, instalarla y obtener una licencia Espero que les haya gustado este video Recuerden de ser así, apoyarnos con un like, un me gusta Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal Que Spanish Y recuerden que soy Carlos Vallejo de este canal Muchas gracias y hasta pronto Bye bye